El nuevo marco de la autonomía ha obligado que la ley recoja una frase, que es la única en la que sale la inspección, aparte del, del capítulo de la inspección, que dice que el inspector su, ha de adecuar su actuación al marco de autonomía del centro. No es fácil de adaptar eso. ¿Qué quiere decir? Que un inspector no es el superdirector de un director. A un director no le puede dar una orden a un inspector, porque no depende jerárquicamente de él. El, un director depende del director territorial, que es el que le puede dar una orden. Y cuando un inspector controla, es un controller, puede evaluar, puede intervenir, puede de detectar que se está incumpliendo la normativa, que el proyecto educativo no recoge las previsiones del decreto de autonomía y obligar con un informe a que el director lo corrija. Pero claro, no directamente, eso lo pasa a la dirección territorial. Pero este adecuar quiere decir que el director, el inspector, perdón, cuando va al centro, su actividad ha de respetar la autonomía. Y no puede entrar ahí a discutir al director si las medidas que han decidido el centro como tal de mejora, son o no adecuadas. Así, claro, si él encuentra algunas mejores a uno, considera que es mejorable y tanto, pero no puede torpedear, que a veces, a veces no lo hemos encontrado. Que ha habido inspectores que aún no han cambiado el chip, el chip no lo han cambiado. Y consideran que ellos son los, los super directores, que supongo que aquí os pasa algo parecido. Todo, el, todo lo que sustenta el modelo es la mejora del, de los resultados del alumno. Eso ha de quedar claro. Solo se consigue eso. ...a partir de ciertas medidas, no de un conjunto de medidas... ...que van todo eso al, hacia la misma, la misma dirección. La autonomía del centro no se puede aplicar... ...si no hay un proyecto elaborado por todos. Entonces lo que nos está costando y es difícil, más de lo que parece... ...es que todo el centro, incluido familias, construyan... ...y es, y es, y es romper esa, esa inercia de que todo el mundo se comprometa. Por ejemplo, el, en San Sadurina, no, ya que hay un proyecto muy novedoso... muy muy rompedor de, de autonomía, que no enseñan por materias se han creado las especialidades, se han creado las materias, las áreas, hace, trabajan por proyectos transversales y por lo tanto es aquello que el currículum no se parece nada a lo que estáis acostumbrados a ver. Todo eso ha sido después de varios años de que todos, y a base de encuestas y de preguntas, todos se han implicado en un proyecto que respetan todos. Pero claro, que no, no es como un, un champiñón que sale por espontáneo. Les ha costado un esfuerzo enorme llegar a, a definir el proyecto, pero el proyecto ha de estar vivo. No es aquí decir, hemos montado esto y ahora circula sin... Se lo están replanteando continuamente. La autonomía no es conveniente, solamente es conveniente en aquellos sistemas que ya están consolidados, y son buenos y no quieren pasar El tema de autonomía es lo que os he explicado. Es el tema de decisión. ¿Qué pasa? ¿Han de decidir desde fuera? La de venir la decisión... De... Desde el, desde el servicio territorial para dar un permiso por matrimonio de una semana ahora, los permisos por matrimonio los está dando el director desde hace ya tiempo hace dos o tres años lo ha de dar porque está tasado y si yo me caso, tengo derecho al, al permiso pero si yo soy director y tú me pides el permiso el lunes como no es el día siguiente de tu boda que lo, te puedo discutir si el lunes o el martes o el miércoles y yo como director te discuto el inicio no te lo puedo encoger tú tienes derecho a una semana o a 15 días te lo escogerás pero ¿cuándo empieza? Cuando al centro le vaya bien. En cambio, si vas al, al servicio territorial, pedías el permiso y el interesado ponía la fecha.